...el autodocumentarlo y el contarlo de esta forma tan buena, ¿no? También la forma tan metódica eh, de tuitear que ha tenido la brigada tuitera de hacer tweets, algunos que son otros de información, otros que son de acción, el hecho a veces también como de agradecer a gente que retuitea y que se involucra, el hecho también de haber conseguido que tantos juristas, yo creo que por primera vez, se involucren en una acción de este tipo, el hecho de haber atraído a no juristas, o sea, me parece realmente brillante la acción que ha habido, ¿no? Eh, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el conseguir que Europa Press lance una nota de agencia de que se consiguió un trending topic y esto llegue a todos los medios de este país, me parece interesante. Esto es una cosa que hacíamos mucho en el 15M, pero en 2012. En 2012 nosotros nos dimos cuenta que, haciendo un trending topic, al día siguiente estaba en la mitad de los diarios digitales de este país. No sabemos por qué, entonces nos dedicamos a hacer trending topics y a salir en la prensa. Era súper divertido. Funcionaba, los de 15M teníamos muchas cuentas de Twitter, podíamos hacer trending topics y era fantástico. Ahora, no sé por qué, parece que sigue funcionando. Felicidades. Hay como que estudiar estas cosas. Claro, porque es muy difícil salir en el telediario. En el telediario salen los ministros, salen determinado tipo de gente. Para otros temas quizás no tan importantes, pues bueno, hay como que estudiar las cosas. Esto me parece realmente brillante. Porque la cuestión de que salga un trending topic, no sé qué tipo de noticias, es, pero parece que es noticia. Así que realmente brillante, ¿no? El hecho también de tweets de este tipo, ¿no? Unos tweets que nos permiten empatizar. Este, yo creo que es el tipo de tweet para no juristas. Que además es una cosa que yo cada vez que hablo con los compañeros de Legal Sol o de No hay delito, yo siempre les digo lo mismo. Les digo que el tema del derecho y el tema de los juicios y el tema de las tasas. Hay que conseguir llegar a la gente que no son ustedes, toda la gente, toda la población como yo, que siempre pensamos que esto de los juicios, de los abogados, nunca nos va a tocar, porque esto de ir a un juzgado pensamos que es algo como muy lejano, ¿no? Nadie se puede imaginar que el tema de los juicios, los abogados, las tasas puede ser por un despido, por un desahucio, no lo vemos, ¿no? Entonces este tipo de tweet, yo creo que nos pone el tweet no jurídico, no técnico, el tweet de la historia, el tweet empático, el tweet emocional también es como muy útil. Y Ha habido algunos de estos que han sido realmente brillantes, ¿no? Con lo cual bueno, a mí me parece una campaña realmente alucinante. El, todo el tema del diseño gráfico que ha habido también me ha parecido muy bien, así que bueno, no puedo más que felicitar yo esto, vamos, de hecho, esto, en otras clases que doy de este tipo de cosas me he quedado como ejemplo el tema este de la brigada de Twitter y todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Vale. Como tercera cosa, tengo es una curiosidad, pero simplemente para que vean un poco la potencia que tiene la maquinita hasta que tenemos, ¿no? Un teléfono es un aparato que siempre sabe dónde está y hacia dónde está mirando, ¿no? Tiene tanto un GPS como un giroscopio. ¿no? Entonces, una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es geolocalizar sucesos en directo. Esto es un proyecto que crearon un grupo de investigación de Barcelona, que fue, durante una manifestación, crear un sistema por el cual, tuiteando mediante una serie de palabras, se podía crear un mapa en tiempo real de lo que estaba pasando en la calle. Uno iba tuiteando con determinados conceptos y determinados hashtags y se iba creando un mapa en tiempo real de la situación de la calle. Con lo cual, imagínense la potencia que tiene una maquinita de estas a la hora de documentar una acción y nuevamente salir de esa verdad oficial que van a contar los medios va a contar la televisión si nosotros queremos contar algo. No sé, esta mañana entiendo que hubo una concentración a la una delante del Ministerio de, de Justicia. Los teoríares lo contarán, no lo contarán, tenemos que contar nosotros otra herramienta para contar cosas, ¿no? Sencillamente eso. Aquí está el tipo de tweet que se hacía, ¿no? Se ponían unos tipos de hashtag, si eran fotos, si no sé qué, si estaba tranquilo, si había cargas, ¿no? Dependiendo de las categorías que se pongan, a mí me parece una herramienta realmente interesante y a estudiar, o una posibilidad. ¿no? Se puede confeccionar ese relato colectivo multimedia. Y además esto es una cosa bastante fácil de hacer. Y además tal como funciona esta cosa, seguro que se puede contactar con los desarrolladores y que te customicen la herramienta a tus necesidades. ¿no? E insisto, esto con las capacidades de un teléfono, que es una herramienta de la cual se pueden enviar textos, audios, fotos y vídeos, y es una herramienta que sabe dónde está y hacia dónde mira. ¿vale? Que es una cuestión importante. La cuarta cosa, el tema de streamear, retransmitir vídeo o audio en directo. Esto ya es una cosa que hago mucho y me resulta fascinante. Hasta hace muy poco, el hecho de contar una realidad en directo, de poner una cámara y de que pueda verla todo el mundo, era una cuestión que solo podía permitírselo una élite. Y por una élite me refiero a un gran grupo económico que tenía dinero para muchos trabajadores, un camión, una cámara, unos cables, una parábola, un satélite, una estación de televisión, una cosa y lo más caro, lo más complejo de todo. ...una licencia que le permitía emitir un espacio radioeléctrico... ...que es un bien muy escaso y solo lo tienen algunos que son amigos de otros... ...de hecho si ve, según las comunidades siempre son algunos que son amigos de otros... ...y eso es así... ...pero de un tiempo a esta parte resulta que con nuestros nuevos teléfonos... ...estos potentes, todos podemos emitir vídeo en directo... ...y es tan fácil como ponernos así, darle un botoncito... Pum, ...y hay servicios gratuitos que emiten... ...funciona exactamente igual como cuando grabamos vídeo... ...lo que pasa que en vez de grabar el vídeo en el dispositivo... ...lo estamos emitiendo en directo... ...cualquier persona que está en su casa pulsa un link, se le abre una ventanita y está viendo lo que nosotros estamos viendo y escuchándolo con unos segundos de retraso. Es una cosa que me parece realmente fascinante. Hay multitud de servicios, todos son gratuitos e insisto, son eh, darle al botón rojo ese que ven ahí eh, todo funcionan igual, se puede, como ven, ahí, Twitter y Facebook, porque claro, la pregunta es, ¿quién sabe que yo estoy streameando a qué hora? Bueno, pues la forma de funcionamiento es que cuando yo empiezo a streamear, esto inmediatamente lanza un tweet, lanza un Facebook, un post de Facebook a mis redes y de ahí ya pues hay gente que lo viraliza, la gente se entera y ya pueden cliquear y ver lo que yo estoy emitiendo en ese momento, ¿no? Aquí ven uno de estos ejemplos, ¿no? Esto fue un momento porque yo le di, le puse un título que era Campa de Dignidad en Sol 2, le di al botoncito, lanza este tweet y hay gente que lo puede ver y que lo puede ver ahí en directo, ¿no? Y como ejemplo para que vean la repercusión que tuvo que tiene alguna de estas cuestiones, yo, persona privada, sin pertenecer a ningún medio y sin ser absolutamente nadie, eh, una manifestación del 19 de junio de 2012, yo estuve haciendo una serie de streamings eh, por la calle, un streaming bastante largo. Este señor creo que quiere echarme ya. Estamos, estamos acabando, estamos acabando. Eh, simplemente que vean la cantidad de visionados. ¿no? Eh, este en concreto tuvo 51.000 personas que lo vieron en directo y unas 80.000 personas que lo vieron. Aquí tengo un cuadro que es el total de esa manifestación de la cobertura que yo hice, lo vieron un total de 123.000 personas. O sea que ese día creo que yo, eh, Estefan, con mi teléfono allí por la calle, entre bomberos y policías, tuve más audiencia que algunos canales de TDT que hay. Lo cual me parece muy emocionante. ¿no? Que cualquiera de nosotros, con nuestro teléfono y nuestra tarifa de datos de 6 euros, de repente podemos ser relevantes y podemos enseñar esa realidad que es importante para nosotros. En ese caso, para mí era importante enseñar lo que estaba pasando en la manifestación de funcionarios. Puede ser el campamento de mi hijo, puede ser una convivencia, puede ser lo que sea. Puede ser las tasas, cualquier cosa. De hecho, después a las ocho y media vamos a ir a streamear a Yalicam, claro. Yo streameo todo, básicamente. Y por último, ya acabamos, y esto es muy importante y además muy importante para ustedes. De hecho, hay una historia que no sé si saben, no sé si se puede contar, pero como esto no lo ve nadie. Y es que a mí me contó un amigo fiscal que hace tiempo la, la Fiscalía pidió una herramienta que era un foro para trabajar entre los fiscales, ¿no? que por cuestiones presupuestarias le fue denegado o nunca llegó a pasar o lo que sea, y resulta que hay fiscales de nuestro país que trabajan entre ellos, no posteando material sensible, pero comunicándose entre ellos en un grupo cerrado de Facebook. O sea, usan Facebook para trabajar entre ellos. Yo no quiero que los fiscales de mi país escriban cosas en Facebook porque está el señor Obama y sus amigos lo están leyendo. Y eso es, es, es un dato, o sea, eso es una fea ciencia. ¿no? Con lo cual no puede ser. Tenemos que comunicarnos con seguridad. En el teléfono, con nuestro teléfono, con nuestros dispositivo ya tenemos herramientas para comunicarnos con seguridad. Es un rollo, o sea, es un rollo. Tiene una curva de aprendizaje, son las cosas más lentas, no suelen ser las más cómodas, pero es importante. Es importante aprender y es importante hacerlas. no Entonces, muy rápidamente un recorrido. Bueno, aquí están estos señores que son los que lo leen todo. Esto es así. Hace dos semanas <risa> yo es que he muy visual, hace dos semanas estuve en la conferencia del Centro Europeo para Derechos Constitucionales y Humanos en Berlín, que había una, bueno, una ONG que hace acción litigios estratégicos y tal, vimos el documental de Snowden, que se estrena dentro de poco. Y era realmente sobrecogedor. No había nada nuevo que no conociéramos, pero era en forma audiovisual y pudimos ver el absoluto espionaje y la vulneración de derechos fundamentales regular por parte de los Estados. Y ustedes, que tratan cuestiones sensibles, creo que deben de sensibilizarle y, en la medida de lo posible alfabetizarse en estas prácticas y sus materiales eh, guardarlos con seguridad, ¿no? Y las partes del Estado, la Fiscalía y tal, pues muchísimo más entiendo, ¿no? Entonces, bueno, Prince es el, esta cuestión. Es más, si ven aquí ustedes estos servicios que hay, que entiendo que muchísimos de ustedes los usan, pues todos estos servicios han estado durante años pasando todos los materiales a distintos gobiernos. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces? Pues bueno, desde las cosas más tontas, como siempre tener un password y un poner un pin en el teléfono, que parece muy tonto porque hay mucha gente que no lo tiene, tener muy... Ser muy consciente que el teléfono es una herramienta como de recoger información. El teléfono, efectivamente, como he dicho antes, nos viene bien porque sabe dónde está y nos sirve para mapear, pero también sabe dónde está y puede servir para cosas malas si no queremos que sepa dónde está. Usar distintas sims, o sea, ser discreto. Eh, yo hay reuniones donde voy sin el teléfono. O sea, yo que no hago nada ilegal y que soy una persona normal, hay sitios que voy sin teléfono. Pues a lo mejor hay sitios que tienen que ir sin teléfono. En fin, ser un poco consciente de qué es lo que es el teléfono. En la medida de lo posible, no usar el sistema de Apple, usar Android, que es un poco más libre y hay más gente que puede mirar el código y fiscalizarlo un poco más. En la medida de lo posible, usar este CyanogenMod, que es un sistema que va sobre Android, que es todavía más libre y hay más gente que lo, que lo estudia. Desconectar la geolocalización. Geolocalización es que el teléfono le decimos que controle dónde está. Hay una cosa muy clara, que es el tema de las fotos. Cuando hacemos una foto normalmente en el teléfono, conforme lo compramos y lo activamos, a cada foto le escribe un código, un metadato que dice dónde está. Entonces, a lo mejor nosotros hacemos fotos y queremos que sean privadas y si esa foto llega, llega a manos de alguien va a saber dónde era. Si es una vivienda, geolocaliza perfectamente dónde era la vivienda, ¿no? Entonces, sencillamente, no se trata de exagerar ni de volverse loco. Sencillamente ser consciente de que todo eso está pasando, ¿no? Y de la potencia que tiene una máquina de este tipo y esta tecnología para el bien o para el mal, ¿no? Y ser consciente de la privacidad, ¿no? Hay herramientas. Está Mumble, por ejemplo, que es una herramienta que es muy parecida al Skype, pero que cifra las comunicaciones, con lo cual dificulta esta escucha. Es software libre, bueno, este tipo de cosas. Aquí está lo del trackeado del teléfono, cómo desconectar la localización. Y para, para usuarios de Android, por último, recomendaría Web este Guardian Project, que es, un, es una suite de herramientas que sirven para eh, securizar el teléfono, para comunicarse con seguridad, bueno, para distintas cuestiones. Tiene el Tor, que es un aniversador. El Giperbot, que es un comunicador de seguridad que cifra las comunicaciones en vez de usar WhatsApp, este tipo de cosas. Bueno, ya voy acabando, lo dejo aquí. Esto para eh, borrar caras tipo de cosas. Yo lo uso mucho. Y bueno, hay que aprender a cifrar. Antes aquí el señor Joven ha hablado de, de, de cifrar. Tenemos que aprender a cifrar. O sea, hay que cifrar todo. Tenemos que cifrar, es muy importante. Y los mods, lo que decía el mod Lo que es poner un sistema operativo que no sea Android. sino Esto ya son cuestiones avanzadas. Pero yo creo que tendremos que ir aprendiendo a hacer estas cosas. Y dentro de poco estaremos todos haciendo esto. Y por último, recordad que el futuro del activista móvil será y que la fuerza os acompaña. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.